Geniali? Geniali es una herramienta online que permite crear contenido visual de todo tipo. Presentaciones, infografías, Dossiers. video presentaciones posts para redes sociales e imágenes interactivas todo bajo un formato dinámico y muy atractivo visualmente pero os preguntaréis, ¿qué le hace tan útil y atractiva? En primer lugar, Genial es una herramienta online por lo que no necesitas descargar ninguna aplicación, tan solo conexión a internet. La interactividad. De esta forma tu público podrá expresar por el contenido, creando así experiencias mucho más enriquecedoras. El dinamismo en sus composiciones que harán que tus contenidos sean más visuales y atractivos. Su sencillez. No necesitas tener conocimientos de diseños para crear recursos. Y además, es una herramienta colaborativa. Puedes trabajar de forma colaborativa, actualizar siempre tus contenidos, ver creaciones de otros usuarios y usuarias, además de compartirlos en multitud de plataformas sociales. Con Genially tus contenidos y creaciones conseguirán crear experiencias únicas con tu público. ¿Comenzamos a trabajar, no?